Gracias por estar conmigo en este momento Y queremos Simple y sencillamente Bendecir tu vida Así de simple Así de sencillo No hay ningún otro propósito Más que el poderte Ayudar en la oración Estamos pasando tiempos Muy complicados, muy, muy difíciles En estos momentos Que estamos haciendo esta grabación Pero dice la escritura Así que la fe es por lo oír y el oír por la palabra de Dios, como nos dice ahí en Romanos 10, 17. Y en Hebreos 11, 1 nos dicen, es pues la fe, la, ce la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú no me estás viendo, pero me estás escuchando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simple y sencillamente, te repito, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos libre de toda epidemia, de todo virus y de todo mal. Únete conmigo y pon tu mano ahí en tu pecho. Y gracias por hacerlo. Porque vas a recibir. Mira, en primer lugar, vas a sentir que Dios está tocando tu vida. Vas a sentir tú mismo, tú misma, la mano preciosa de Dios tocándote por la fe. Por la fe. Ora conmigo. Señor, en este momento. Nos acercamos ante el trono de su gracia, clamando y gimiendo, Señor, por esta epidemia que está azotando tantos países, donde ya ha habido una cantidad enorme de muertes, pero Padre Santo, hasta aquí usted ha sido con nosotros, y por lo tanto, Señor, le damos gracias por estarnos librando de esta epidemia, gracias porque usted tiene el cuidado de nosotros, Gracias porque usted tiene el cuidado de nuestra familia. Usted tiene el cuidado, Señor, de aquellos que están cerca de mí y aún de los que están un tanto lejos. Gracias por cuidar a la ciudadanía de mi país y Padre Santo. Gracias, gracias porque puedo creer, puedo confiar en lo que es su palabra, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por la fe, Señor, yo recibo la protección Me tomo ese escudo de la fe Para que cualquier dardo del enemigo No me haga ningún daño Y por lo tanto, yo declaro, Señor, dilo sí dilo. Yo declaro, Señor, que yo soy libre Que yo soy libre Y los míos son libres de toda epidemia De todo virus para su honra, para su gloria y para su alabanza. Y Señor, gracias por bendecirme en este instante, en este momento, y déjeme sentir su mano. Quiero sentir su mano sobre mí, Señor. Quiero sentir su mano sobre mí, tocándome, bendiciéndome, y que de esta manera, Señor, mi familia también tenga la misma bendición y la misma protección. Y le doy gracias por su Hijo amado, Cristo Jesús que Él vino a padecer por, por nosotros y que por su sangre vertida en la cruz de Calvario, nosotros ahora somos salvos y ahora somos libres de toda maldad y de todo daño y de todo aquello que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la salud, por la bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mi amado, bendiciones, mi amada, si necesitas algo más de ayuda para la oración, simplemente escríbenos aquí en este correo que te estamos dando, aquí en esta lámina y háznoslo saber y dinos en qué país estás. Y con, cuenta con nuestro apoyo, cuenta con nuestra oración, cuenta con nosotros. Dios te bendiga.